batiendo y lengüetazos de amor que dicen gracias es eso lo que nos impulsa cada día a seguir ayudando a cientos de peludos sin hogar junto a ti queremos seguir dándole una patita a cada uno de los guerreros valientes que esperan por una familia que los rodee de amor y hoy laica like Memory hiciste posible una vez más entregar más de 6 toneladas de alimento a una fundación que lo necesitaba la fundación ¿Sí? se con chances nació hace más o menos 7 años ya con este cumplimos 8 eh, nació a raíz de eh, la cantidad de perritos abandonados y gatitos que habían en la calle. Decidimos implementar jornadas educativas para concientizar a la gente del porqué, de la importancia de la adopción y del abandono. Ahorita en este momento eh, albergamos eh, 50 animales en la fundación, tanto perros como gatos, y normalmente nos están llegando semanalmente estamos eh, rescatando no solamente Bogotá, sino pues alrededor de Colombia recibimos animales todo el tiempo. Bueno y en esta oportunidad queremos terminar invitando a todas las personas aquí, se incentiven mucho a la adopción de animalitos de calle. Ceniza es una perrita que recientemente rescatamos de la zona de Santander y le dimos la oportunidad en la fundación, ustedes nos se imaginan lo agradecidos que son estos animalitos, invitar a todas las personas, no solamente Bogotá, sino de Colombia, ya que la Icacule, pues muchos sitios fuera de Bogotá para que se animen a adoptar, a dar segundas oportunidades y pues a darse cuenta que un peludo les cambia la vida. Eh, muchísimas gracias a Laika, a Laika en verdad por esa razón social tan linda, por esas donaciones que a nosotros nos sirven mucho e incentivar a las personas que, que conozcan eh, también su trabajo, que en verdad gracias a ustedes, muchos peluditos eh, reciben ayuda. ¡Gracias, Laika!